Mi nombre es Silvia García. mi nombre es Carolina. Yo decidí marchar porque mi hijo tiene DACA. yo marcho por Excel, Lisette, y mis hijos, así como mis hijos, así como mis hijas, así como mis hijos, él pudo tener su licencia de conducir y puede seguir siendo alguien más acá en este país. Ahora que mis hijos me pregunten y ahora qué vamos a hacer si es que llegan a quitarla, no tendría palabras que responder. Porque es que la razón por la que nosotros empezamos aquí a este país a tener una mejor oportunidad. 다 en que Me he sentido fabuloso, aunque tengo tremendas ampollas en los pies, en los dos. Pero no me importa. Si yo puedo hacer el esfuerzo por él, quiero demostrarle que él también puede hacerlo. Homeless Kettle significa que mi hogar es de, de mi familia es tu casa, es todo lo que tienes